Hola familia, regresamos con otro video que me pidieron donde vamos a hablar sobre los Legends, porque ya se puso todo bien bueno este video va a estar un poquito largo de una vez se los digo porque hay mucho por explicar acaban de sacar otra noticia sobre los eventos los challenges que tenemos que hacer cada semana y los premios, ya sacaron los premios así es que eso no lo aún no hago la traducción en el documento pero se las voy a hacer y lo voy a subir como siempre en el barrio así es que vamos a ver ahorita vamos a ver el documento dónde está aquí está ah, qué más les voy a contar Ah, sí. creo que aquí van a ver dos estrategias diferentes lo que he visto ahorita en, en el barrio en los discords Habrá jugadores que se van a dedicar a hacer todos los eventos a, a, para poderse poder ganar los 100 premios que van a regalar. Y va a haber jugadores que solamente van a comprar para tal vez sacarle ganancia con las ventas. Si le sale un legit bueno de la, de la FIFA o tal vez quieren coleccionar un, un legit de su país, de una camiseta, algo así. Entonces... Habrá jugadores que sí le van a meter muchísimo, muchísimo dinero a este, a este proyecto. Pero vamos a ver este documento y como siempre lo subo al barrio, en la sala de eventos de Aplan para que lo lean con más gana. Aquí dice, aprovecha los lejets pasados y presentes de la Copa Mundial de la FIFA para ser dueño de tus colores. En unos días, la esperanza de 32 países se reduce a una pelota, una red, y atletas de desang que desangran el orgullo por su país en el evento deportivo más grande del mundo de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Los momentos clave, como barridas decisivas, pases precisos, toques hábiles, golpes con flexión y atajadas imposibles, convertirán a los atletas en estrellas y a los equipos en leyendas. Con el lanzamiento de los paquetes, los paquetes en inglés, cuando vean que dice bandos bundle, quiere decir son los, los paquetes, las cajitas de los Legits. De la Copa Mundial de la FIFA, los jugadores de hablan pueden ser dueños de estos momentos y más, incluidos los videos destacados, que le llaman los Spotlights, que no sé si han visto los NFTs del NBA Top Shot Va a tener un video corto, tal vez de unos 5 o 7 segundos dentro del NFT. Entonces esto es nuevo para hablar de los momentos clave del mundial de este año. También hay hermosos y nostálgicos coleccionables de todos los torneos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA que datan desde el año dos, 1930. También van a tener Legits, NFTs de todos los mundiales desde el año 1930. Los paquetes de la Copa Mundial de la FIFA vienen en varios niveles. Algunos de ellos les dan a los jugadores la oportunidad de obtener un pase, lo que le llaman el pass, que pueden usar para desbloquear legits aún más raros, llamados mementos. Los mementos, recuerden, son uno de uno solamente se supone que tiene un número de MENT. por eso los hace más raros y más valiosos y nos da más puntaje entonces con estos pases tendremos la oportunidad de calificar para poder obtener estos mementos, pero no es seguro que no los den los jugadores recolectarán los legits no solo para apoyar a sus equipos nacionales favoritos, sino también para completar colecciones y álbumes de colección para aumentar sus puntajes de fanático, lo que le llaman el fanscore. Importante que entiendan eso. Tienen que completar las colecciones y los álbumes, álbumes que serán dos. Un álbum que tiene que ver con... Todos los mundiales pasados y uno que solamente es para el mundial de Qatar. Y cada uno de estos nos dará cierto puntaje. Entre más puntos tengamos, entre más alto nuestro puntaje de fanático, mejores posibilidades de poder obtener esos mementos raros. Y ganar desafíos que desbloquean premios. Verdaderamente, verdaderamente, verdaderamente únicos. Y como les dije, ya subieron los premios y vamos a hablar de eso después de leer el documento. El cofundador Idan analiza en un video a continuación toda la emoción de la Copa Mundial de la FIFA dentro de APLAN, incluyendo los Legits y los bandos. Bandos, los paquetes, las cajitas. Échale un vistazo al video de Idan para ver cómo funciona todo sobre los leyes de la FIFA. Si le aprietan aquí, se abre. A ver, déjenme ver si funciona esto. Nos vamos para acá. Este va a ser el video. Ok. Son 17 minutos. Les recomiendo que lo vean. Nos regresamos al documento. Ok, ahí estamos. Entonces aquí aprieten para que se abra el video. Sigue leyendo para obtener más información sobre los paquetes de la Copa Mundial de la FIFA y prepárate para tener estos fantásticos coleccionables de la Copa Mundial de la FIFA. Paquetes de la Copa Mundial de la FIFA, los paquetes o los bandos de la Copa Mundial Vienen en cuatro niveles que los jugadores pueden comprar en la tienda de Aplan o en la página web de la Copa Mundial de la FIFA de Aplan. sin la necesidad de registrarse a diferencia de los registros requeridos para la venta de exploradores de la Copa Mundial de la FIFA. Podemos ir a la tienda de Aplan dentro del juego y comprar esos paquetitos. Así es que vamos allá. Déjenme regreso y vamos a ver si podemos hacer esto. Aquí está la tienda o también pueden apretarle aquí en el logo de la, de la copa. Y como pueden ver, están estos esenciales ahorita en UPEX y en dólares. Aquí puedo, me puedo comprar tres esenciales de la FIFA. Nos pueden dar mascotas, un logo, un póster, una pelota, el crest de un, de un equipo, el escudo, una camiseta, unas botas. Así es que vamos a ver, a comprar uno. Es mi primera vez comprando. Compramos y se compró. Hay un tiempo de enfriamiento de dos minutos. Ya, la verdad que ya se acabaron muchísimos, familia, porque había dos más en dólares, uno por 25 dólares, creo, o son 3 y 3 cada uno, creo. Pero se supone que nos los tienen que entregar inmediatamente. Ahorita regresamos a ver si ya sale y, y abrimos el paquetito. Vamos a seguir leyendo. Ok. Entonces son cuatro niveles que los jugadores pueden comprar en la tienda de Ablan, en la página web, bueno, aquí ya leímos eso. Un paquete solo tiene esenciales sin posibilidad de obtener un pase, el que acabamos de comprar. Otros paquetes vienen con esenciales, son los legits más básicos, que pueden tener números de mente desde el 1 hasta 100, 1000. Entonces son los más comunes. Y la oportunidad de obtener un pase. Esos creo que salían a $25 y ahorita nos tienen un, un diagrama donde nos enseñan los precios. El paquete más raro garantiza un pase, pero tenemos que pagar más. Además, un paquete de clase superior brinda a los jugadores no solo una mejor oportunidad de obtener un pase, sino también de obtener pases para etapas posteriores del torneo. Y como todos sabemos, Cuanto más nos adentramos en la Copa Mundial, más grandes son los momentos. Cuanto más grandes sean los momentos, mejores serán los coleccionables de los mementos. Una vez más, los mementos son los NFTs, que son uno de uno. De Pueden ser camisetas, balones o los videos ahora, que son muy, muy raros. Aquí está un desglose de los paquetes de la Copa Mundial, incluido el precio, la cantidad total y lo que los jugadores obtienen por cada paquete. Acabamos de comprar este de 2000 UPEX, ¿verdad? Solamente trae tres esenciales, tres Legits regulares. El segundo es el FIFA Starter. Puedo gastarlo, puedo comprarlo por 5,000 UPEX o 5 dólares. Solamente oh, hay 200,000 de estos paquetitos. Este de 5 o 5,000, hay 50,000 cantidades. Y trae tres esenciales, un legit que tiene el 20% de probabilidad que me salga un pase. Luego está el FIFA Pro, que cuesta 10 dólares o 100 mil upex. De esos habrá 15 mil. Nada más multipliquen esto: 10 dólares por 15 mil, 150 mil dólares. Esta cajita trae cuatro esenciales: un lechet que tiene el 40%. De oportunidad de ser un pase. Entre más caro, más alto la posibilidad de que nos salga un pase. Y ahorita vamos a hablar de eso, de los pases. Ya que si queremos pagar 25 dólares o 25 mil UPEX, solamente habrá cinco mil. 5 por 5, 5, 25 y vamos 2. Son como 175 mil dólares, creo. Que van a vender. Tal vez vendan casi medio millón de dólares en esto. Trae cinco esenciales más un pase. El pase es garantizado. Por lo que le entiendo. Uh, los pases para, para la Copa Mundial de FIFA. Oh, se los van, se los van a entregar después de cada. Uh, Periodo de competencia, por ejemplo, ahorita van a están los, los grupos, después sigue las que van a ser 16 que van a quedar, y después siguen 8, los cuartos de finales, o sea, los octavos, cuartos. Va, habrá pases para cada fase del mundial. Entonces, estos pases se pueden intercambiar por los mementos de ciertos juegos en esas categorías. Los paquetes se repondrán el 23 de noviembre, el 30 de noviembre y el, el 7 de diciembre. El paquete Essentials, los esenciales, solo están disponibles en la tienda de Hablan dentro del juego. Los paquetes Star Pro y Pass están disponibles en la tienda de Hablan dentro del juego y en la página web de la Copa Mundial de la FIFA. No hay registros para paquetes y los jugadores pueden comprar un paquete de cualquier lugar. No es necesario viajar. Vamos a ver si ya nos llegó el paquetito. Vamos a ver. Se supone, a ver, vamos a ver. Creo que también decía que nos iban a estar aquí. ¿Estos cuáles son? ¿Estos son de porto? No. Solamente tengo de porto ahorita. Ajá, lo tengo que hacer el refresh. Vamos a ver, familia. Porque según se, se entregaban luego, luego. Ahí está. Entonces hagan eso. Vamos a abrirlo. A ver qué nos dieron. Vamos a ver. Tres esenciales. A ver qué nos dan. Una camiseta de no sé qué país. Es que es Argentina. O, o vamos a ver, vamos a ver qué nos tocó. Nos vamos aquí en la Copa Mundial, aquí donde dice Nuestros Legits. Y aquí está Bélgica. Está, se está tardando en abrir. Y que creen familia, que terminé de grabar todo el video y cuando quise editarlo, no se escuchaban ciertas partes, así que tengo que empezar otra vez desde el minuto 15, pero aproveché para comprar otro paquetito porque les iba yo a enseñar el, los, los que me salieron, pero compré uno por $5. dólares a ver qué nos dieron. Así es que aprovechamos de una vez. Vamos a abrir este y lo que voy a hacer también. Es tal vez cada 10 minutos para la grabación y empezar otra vez. Por si tengo que... Porque no quiero que me pase lo mismo. Porque ya quería yo subir el video ayer por la noche. Pero vamos a ver qué, qué nos dio. Creo que me salió un pase. Nos venimos aquí a los tres puntitos. Aquí a la foto del icono de la FIFA, del trofeo. Mis legends Ah, no fue qué es esto un logo aquí fue donde se me trabó el vídeo ah, 195 70 30 puntos nada más eso ese logo nada nada especial verdad Este fue el que compré ayer. De Bélgica. 35 puntos. 30, 35, 35, 30. Este es el que me da más. Porque es que Argentina quedó en el segundo lugar en el año. Aquí aquí es donde se me trabó. Este es el segundo lugar. Ah, no, este es de Uruguay. Uruguay. Ah, no, no. El mundial. Argentina. Ok. 40. Y lo que le estaba yo enseñando, lo subí en el barrio. Este exclusivo que me salió ayer. Dice aquí Portugal del 2006, que si mal no me equivoco, en el 2006 en el mundial de Alemania sí quedaron los de Portugal, quedaron en cuarto lugar. Pero esta camiseta es de Argentina. Miren qué error. No sé si este NFT va a valer algo porque se equivocaron. Pero otra cosa que no enseñé ayer. Son uno de las colecciones. Aquí se vienen. Aquí están las colecciones. Recuerden, vamos a tener dos álbumes. Para el Mundial de Qatar y los mundiales anteriores. Hay 30 colecciones en los mundiales anteriores y 20 en el de Qatar. Si le ponemos aquí, ahorita mi puntaje. Es de 258. Ah, miren, aquí puedo cambiar de álbum. Y por ejemplo, ¿cómo sé dónde ponerlos? Ah, aquí en la flechita, en la flechita me dice cuáles puedo escoger. Por ejemplo, no tengo ningún raro. ¿Verdad? Exclusivos. Miren. Tengo uno de Austra Astra Australia y uno el logo. Entonces necesito. ¿Cuántos se necesitan? Cero de 10 Ok. Por ejemplo, le pongo ahí. Le pongo ahí. Y también faltan ocho más. No me va a dar todos los puntos. Lo quitamos. Lo quitamos y en un ratito vamos a hablar sobre los puntos, familia. Aquí se necesitan ocho. No tengo ninguno de estos. En fuego. Bueno, por, para hacer el video vamos a hacer esto. Ah. Nada más tengo el logo, pero necesito cuatro. Vamos a hacerlo más fácil. Recuerden, aquí tengo este LeJet me da 42, más este que está 30, son 72 puntos. Me van a dar lo doble, entonces me darían 140 puntos. Vamos a ver. Lo metemos ahí. Fíjense aquí: 258, 330. Ajá. Fueron los 70 puntos más que nos dieron. Así es como van a completar las colecciones. Oh, ya entendí. Es lo que no entendía yo. Ya, ya, ya. Está el álbum de la Copa de Qatar. Y el álbum de los... los quiero, quiero decir las Olimpiadas desde, allí, desde ayer. El Mundial de los mundiales anteriores. Y en un momento les voy a enseñar ese nuevo documento, que aún no hago la traducción. Pero para poder ganarse los premios mayores, tienen que completar cada álbum. El de los mundiales anteriores y el de Qatar. Si nos vamos ahorita a este, aquí se necesitan cinco, no tenemos. Necesitan 10, como pueden ver. Solamente tengo uno. Mascotas no tengo. Poster. Miren cuántos. 18, 15, 12, 10. ¿Cuántos se necesitan? Entonces ya tengo 330 puntos. Tengo uno de Argentina de ahí. Entonces si lo muevo aquí, puedo escoger de estos. Entonces digamos que escoja yo los que me da más puntos 35, 35, 36. Ah, tercer, tercer, segundo, segundo. A ver, 30. o oh, este es de cada año. Mascotas. Evolución. No sé qué es eso. Ok, vamos a hacer eso vamos a poner estos dos entonces me van a dar que es lo doble me van a dar 80 puntos más por estos dos porque lo doble 40 40 son 80 voy a tener un total de 300 410 vamos a ver ahí está sí miren 410 muy bien. El chiste es que tengo que... Es, cada uno de estos, cada colección es un álbum. Es lo que tienen que entender. Para poder ganarse los premios más grandes dentro del juego, tienen que completar esto. Pero en fin, ahorita vamos a hablar más sobre de eso. Como les dije, mil disculpas porque se me descompuso el... No sé qué le pasó a la computadora, que no gra grabó lo que decía por más de un, dos minutos y no estaba sincronizado el audio con el video. Así es que tengo que hacer todo otra vez. A ver, ahora vamos a seguir leyendo. Después de comprar un bando, el paquete que contiene los artículos se entrega en la billetera de activos del jugador en minutos. Lo acabamos de ver. Después de abrir el paquete y cubrirse con confetti. Lo vimos. Los Legends se agregarán a la billetera del jugador y se pueden ver en el menú de Fútbol Legends, el que tiene el, el trofeo de la FIFA. Para los jugadores que buscan comprar varios paquetes, tengan en cuenta que hay un tiempo de enfriamiento de dos minutos después de la compra, para que no compren todos y todo el mundo tenga oportunidad de comprar. Este periodo de recuperación puede cambiar más adelante. Los jugadores no podrán intercambiar los bandos, los paquetes y es lo que no nos gusta mucho si compro una cajita y no la quiero abrir ¿por qué hacen que que se abra verdad. Sin embargo, los leyes dentro del bando son intercambiables después de haber sido entregados a la billetera de un jugador. Además, es importante tener en cuenta que los pases son extremadamente, extremadamente valiosos y hay un poco de estrategia que explica cómo los jugadores pueden usarlos. Lean a continuación. Para obtener más detalles. Ah, otra vez la regué. No cambié la pantallita. ¿Ya vieron lo que pasa cuando no estoy en casa? Ok, pero acabo, acabo de leer todo esto. Okay, pónganle pausa para que lo lean. Pero eso es lo que acabo de leer. Lo que acabamos de hacer: abrir los paquetitos uh, y ver lo, lo de las colecciones, cómo meterlas. Mil, mil disculpas. Vamos a hablar de los pases que creo que son los más importantes del, del juego. A ver, ¿dónde está esto? Ya se descompuso. Ya se descompuso esto. Ya no me sale, pero en fin. Ah, ¿dónde estaba yo? Perdón. Ok. Los pases ofrecen a los jugadores. Recuerdos únicos de las rondas de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. A lo largo del torneo, los jugadores obtendrán pases que pueden canjear por mementos. Mementos son uno de uno. Tienen solamente un número de Solamente existe uno. Lo que lo hace más valioso. Después de que termine cada ronda, el icono exchange, intercambiar, se iluminará en la billetera de activos del jugador, lo que indica que el pase ahora se puede intercambiar por mementos, incluyendo los spotlights, los que tienen videos cortos. Habrá un pequeño retraso entre el final de, un, de una ronda y el momento en que los jugadores pueden intercambiar los pases. Así que esté atento cuando el botón de intercambiar se vuelva verde. Y creo que esto será aquí. Saldrá un botoncito verde aquí. O va a salir aquí o dentro del legit Esto será en los, en los pases. Esto se activará este ese botoncito verde cuando se acabe la ronda, la ronda de los grupos, la ronda de 16. La ronda de octavos, la ronda de cuartos, de cuartos de finales, la ronda de semifinales y la ronda de la gran final. A eso es lo que se refiere el documento. Nos regresamos. Una vez que se cambie un pase por un momento, ese pase desaparece, se quema. lo que le llaman así, que se queman los, los NFTs. Ya no existen y tal vez los que queden se vuelvan más valiosos si los jugadores quieren más mementos para completar las colecciones subir su fan score o simplemente ser un fanático necesitan un nuevo pase además los jugadores deben tener en cuenta que un pase siempre está vinculado a una ronda específica de la copa mundial de Qatar. Hay tres rarezas de pases diferentes que los jugadores encontrarán en sus paquetes. El, el uno que se llama nada más pase, que son los menos raros, los más comunes, pases uh, VIP más raros y pases platino, los más más raros. Los paquetes Star Pro y Pass tienen diferentes probabilidades de obtener estos pases para obtener más información. Uh, para obtener más información, consulte nuestro desglose de las probabilidades de cada paquete. Si le aprietan aquí, les sale una hojita de Excel para que, un documento para que vean las probabilidades. Aquí están los pases, el más regular, que es menos valioso, el VIP y el platino. Si tienen un platino, ese, les dará la oportunidad de que les salga un memento mucho más valioso. Los pases más raros mejora, mejorarán la probabilidad de obtener un mejor memento. Sin embargo, el fan score de la Copa Mundial de la FIFA de un jugador también influye en las probabilidades para maximizar las probabilidades de obtener un memento raro, como el matchball, el balón del juego o un spotlight, el, un, video de, un video destacado. Los jugadores pueden aumentar su fan score, su puntaje, completando colecciones. Acabo de enseñarles cómo hacer las colecciones y adquiriendo pases de mayor valor. Por qué? Porque esos pases los cambiamos por mementos que nos dan más puntos. Y adquiriendo pases de mayor valor, el platino o el VIP. Al intercambiar un pase, el fan score del jugador se comparará con otros que tienen el mismo pase. Esto influye en las probabilidades del memento que obtiene un jugador. Si el Chapulín y yo tenemos un pase de platino, pero él tiene 1105 puntos y yo tengo 1000, los cambiamos y es para, ah, es, es un pase para la... La ronda de los grupos, al momento que los dos lo queremos intercambiar por ese momento al Chapu le van a dar más un, un momento más raro porque él tiene el puntaje más alto. Él tiene mil cinco puntos y yo, y yo tengo mil puntos. Ese es el beneficio de ser de los primeros en la tabla del puntaje. Y ya subieron una tabla y vamos a hablar de eso en un ratito. Los pases no tienen que canjearse de inmediato y encontrarán ese punto óptimo y encontrar ese punto óptimo de cuando canjear un pase valdrá la pena para los jugadores expertos. Cubrimos las puntuaciones y las colecciones de fans más adelante en el anuncio si desea más detalles. Ahora, ¿qué son los legits esenciales y los mementos? Uh, para ustedes que son jugadores nuevos y que apenas están entrando al juego, lo mejor de Legends es que lo mejor de Legits es que son NFTs acuñados, lo que los convierte en activos únicos que los jugadores poseen para siempre. Piensen en Legits como tarjetitas de béisbol, chapas de botella, sellos, monedas, cómics o cualquier otra cosa que a la gente le guste coleccionar e intercambiar. A muchos de nosotros, cuando éramos niños o y, era, y empezaba el Mundial, salía el, el álbum del Panini, donde coleccionábamos, comprábamos sobrecitos y traía tarjetitas de los jugadores de cada país y los pegábamos en, en cada hoja. Es lo mismo que se hace con esto, pero es digitalmente en el blockchain. Los esenciales son menos raros que los mementos. Son, son los leches más comunes. Y pueden tener hasta 200 números de menta, hasta 1,000, 2,000, lo que lo hace menos raros. Y todos los leches se utilizan para completar colecciones y álbumes de colección. Una vez más, el álbum de Qatar y el álbum de las Um, copas del mundial anteriores para completar cada álbum se necesita llenar las colecciones y cada colección tiene cierto requisito cuando los jugadores compran un paquete de, un paquete encontrarán esenciales como mascotas logotipos carteles balones escudos de equipos camisetas de equipos o botas de equipos de la copa mundial de Qatar. también existe la posibilidad de encontrar esenciales de eventos anteriores de la Copa Mundial de la FIFA, como mascotas, logotipos, carteles, balones o camisetas de equipos de los equipos que ocuparon el primer, segundo, tercero, cuarto lugar de los torneos del 1930 al 2018. Así es que solamente estarán los cuatro equipos que llegaron a la semifinal. Aquí está un ejemplo de los Legits de Qatar. Aquí están el ejemplo de los Legits de los, de las copas mundiales anteriores. Y se necesitan esos para completar colecciones. Y la colección hay colecciones que pertenecen a cada álbum. Esas son las camisetas históricas. Ahora hablamos de los esenciales. Ahorita vamos a hablar de los mementos. Los mementos son NFTs raros de tercera dimensión que conmemoran eventos del mundo real relacionados con la marca o el equipo. Estos NFTs tienen datos únicos como las estadísticas de un equipo para un juego en particular, los mementos de la Copa Mundial del Qatar. Pueden ser bufandas del equipo, escudos del equipo, Balones de calentamiento del equipo, botas, camisetas, un balón de partido único o spotlights, los videos. Los spotlights son videos destacados de partidos que incluyen momentos destacados del juego y goles únicos. Aquí está un ejemplo. ¿Cómo sabemos que, que nuestro leggett es un memento? Muy fácil familia. Si nos regresamos el juego, por ejemplo los de la NFL, si me voy a mis jets, acá dice memento, pero también cuando abren el chat, aquí se ven dos las flechitas, le apretan ahí, se voltea, el memento, y aquí están las estadísticas, es lo mismo que van a poder ver con estos mementos para el Mundial de Qatar. Aquí está. Como pueden ver, estos son los diferentes mementos. Este es el Spotlight, el video destacado. Estos van a ser los que van a valer más el balón y el Spotlight. Con los Spotlights, los jugadores tienen momentos destacados reales que empujan a los equipos a través de las rondas y el partido por el campeonato. Esta es una oportunidad increíble para que los fanáticos del fútbol se apropien de una parte de la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Tomen en cuenta la pasión de los jugadores por sus equipos favoritos con los fan points acumulados y un factor puramente genial. Y los spotlights serán fácilmente uno de los coleccionables más buscados que existen. Hoy en la mañana estuve en el barrio, creo que fue con Jeff, uno de los miembros, y estábamos hablando sobre los Spotlights. ¿Qué tan valioso, valiosos podrían ser, verdad? No solo porque son uno de uno, también dan más puntos, pero imagínense que Argentina gane el mundial y que Messi anotó ese gol que hizo que Argentina ganara el Mundial. Les aseguro que eso lo van a hacer un spotlight. Cuánto creen que alguien no pagaría por tener ese memento? Es pura especulación. No es ningún consejo de inversión. No vayan a decir que Ulises les recomendó que se gastarán todos sus supex. Pero todo esto de los NFTs siempre es espe especulación. Y tal vez, si. No sé si, si en la final se van a penales y el portero del equipo ganador tiene una buena parada que hace que ese país gane el mundial, eso lo van a hacer un spotlight. ¿Cuánto valdría ese NFT? Importante que piensen en eso. Si les sale un, un spotlight, ¿verdad? ¿A cuánto lo venderían? ¿Lo venderían caro, esperarse a que suba el mercado? ¿O lo venden rápido y baratito? Decisiones que tienen que tomar. Los spotlight mementos serán un medio reproducible en el momento de la entrega. Como quien dice, se verá el video. Sin embargo, habrá una marca de agua. Que lo que le llaman en inglés el watermark. Por ejemplo, aquí mi logo, mi NFT, mi explorador. Y aquí que estoy en el barrio de Witneka, esto es lo que le llaman el el watermark. Ah, habrá una marca de agua sobre el contenido hasta febrero del 2023 como en parte de un embargo y creo que es el embargo sobre los derechos del de de la televisión copia o vídeo no no se puede vender este video no sé van a ver algunas letras o algunas palabras en ese uh, en ese spotlight qué hago con los lechets qué hacemos los jugadores necesitan una razón para juntar los artículos coleccionables de sus equipos favoritos Ah, no, está preguntando. ¿Los jugadores necesitan una razón para juntar artículos coleccionables de sus equipos favoritos que juegan en la Copa Mundial de la FIFA? Probablemente no, pero todavía hay muchas actividades que deberían entusiasmar a los jugadores para obtener paquetes de Legends. Y es lo que lo hace diferente estos Legends con los de la NFL y los de Porto. La utilidad que tienen. Es que vamos a poder ganarnos premios. Lo que ahorita, con los leches de la NFL y deporto, la verdad no se puede hacer nada. Ya se puede meter en colección, pero no, dan, no nos dan más UPEX. Eso según que en el futuro. Por eso, creo que mucha gente está invirtiendo en estos. Crea tu puntaje de fanático de la Copa Mundial de la FIFA. Cada esencial y memento. Le da al propietario fan points, puntos de fanático. Los fan points van hacia un fan score, un, el puntaje del fanático. Un fan score más alto no solo les da a los jugadores el derecho de presumir, sino que aumenta sus probabilidades de obtener mementos más raros al intercambiar el pase. Importante que entiendan eso. Habrá unos jugadores que solamente van a comprar para venderlos en el mercado, mercado secundario. Saludos al Barto, que creo que ya ganó 30 mil UPEX y ya vendió uno por 7 dólares. No, no, no. Ya le sacó ganancia de 30 mil UPEX y 7 dólares a todos los que ya compró de la FIFA. No es la gran cosa, pero ahorita le están sacando más ganancia que a las propiedades. Entonces, eso es una estrategia. La otra estrategia es de que yo solamente quiera tener ciertos NFTs de mi país o algún, no sé, un balón de un mundial, algo que me interesa a mí. Y después están los jugadores que se van a dedicar a completar cada colección y van a gastar un buen de UPEX. Ok, vamos a ver qué más ya lo acabamos familia colecciones y álbumes completos de FIFA World Cup los legends generan un fan score pero las colecciones multiplican los fan points que cada que gana cada legend lo que vamos a ver metimos las, los legends en colecciones y dependiendo del multiplicador nos tiro más puntos aquí habla de cada álbum ya tenemos el de Qatar el de la, uh, las Copas Mundiales pasadas, les expliqué de las colecciones que se tienen que, que completar los dos para poder uh, ganarse ciertos premios. Y en un ratito vamos a hablar sobre eso. La colección de álbumes de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 se centra en recopilar esenciales y mementos. Del torneo de, de este año para completar numerosas colecciones, las colecciones de álbumes de las Copas Mundiales de la FIFA se centran en la recopilación de solamente de esenciales de torneos entre 1930 y 1918 perdón, y 2018 para completar colecciones que honren torneos anteriores. La única diferencia son los mementos que solamente van a salir en el Mundial de Qatar. En una bonificación especial para los fanáticos más dedicados de la Copa Mundial de la FIFA, los jugadores que completen ambos álbumes de colección antes del 5 de enero de 2023 ganarán un premio excepcional que se anunciará pronto. Ahorita hablamos de eso. Desafío de puntaje de fanáticos y tabla de clasificación. Ya la subieron. Ah, pronto ni usaríamos bueno, ya ahorita se las enseño. Intercambiar tus leches. Dijimos que los leches son como las tarjetas de béisbol. Verdad? Una de las mejores cosas de leches es que los jugadores pueden intercambiar esto en gen y uh, esto es genial por varias razones. Intercambiar es una gran estrategia para completar las colecciones de la FIFA. El intercambio se asegura que los jugadores obtengan el lechet que quieren. Ya sacaron la lista de las tiendas. Ahorita se las enseño para que las puedan vender o puedan ir a comprar. En el barrio tenemos un canal donde pueden decir qué legends tienen o cuáles están buscando, cuáles quieren intercambiar. Ahorita viajar a Qatar es gratis hasta que termine el torneo. Esto es lo que habla aquí. Para. Comprar las tacitas o los exploradores de la Copa Mundial. sí tenemos que viajar al, a esos edificios. Ahorita vemos eso aquí está las distancias es gratis el viaje y aquí dicen muchas gracias bueno vámonos a regresarnos al juego para mencionar algunas cosas aquí quitamos esto y vamos a ver ahorita familia espero que se esté grabando esto porque me voy voy a poner a llorar sí esto no sirve otra vez. Es que estoy de viaje otra vez. Y no estoy en la casa con todo mi equipo. Y creo que el internet del hotel está muy malo. A ver, a ver. Aquí tienen que venir a registrarse. Ah, ya no se puede no registrar. Bueno. Porque ya empieza la venta en 15 horas. Que son 8, 9, 10, a las 11 AM, tiempo de Texas, es cuando voy a poder comprar. 8, 9, 9, 10, 11. 9 AM del Pacífico. Pero en fin, creo que tengo que viajar aquí para ver que, en qué lugar estoy. A ver, permíteme tantito, familia. Dejen regreso. Bueno, ya regresé, ni me tardé ni dos minutos. Fui a ver a mi correo para ver si me llegó un correo diciendo en qué lugar quedé para ir a comprar. Porque para que así vaya yo, viaje yo a Qatar o viaje yo a otras tiendas. Espero que no se esperen una hora después porque el viaje es de una hora y media. Pero conociendo a los de Aplan, se van a tardar. Pero en fin. Um, Porque estaba yo hablando de esto, ya se me olvidó. Uh, ta, ta, ta. Bueno, vamos a hablar de. Bueno, ya no creo que ya no se pueden. Ya, ya pasó el tiempo de registro. Cada semana o oh, si sí, cada semana van a, se van a poder comprar. O los escudos, los crest o las copitas, las tazas estas. Aquí están. No está el de México, no sé por qué. Quería yo comprar ese. Aquí están las direcciones de esos apartamentos. Aquí están las tazas. Las otras tiendas. Ya me registré en cada una para comprar de Estados Unidos y de de México. Ah, chilones. Esto no lo había yo leído. Estos serán, van a ser gratis. Nuevos y viejos jugadores van a poder. Uno, uno de estos tres. Las bubuzuelas, la pelota o los tambores. Ah, hijos. Eh. En, en sí no se van a mintear en el blockchain vamos a poder usar estos exploradores solamente durante el mundial pero no los van a quitar así es que no son gratis no los están prestando que no jueguen. ok uh, no sé si si los miembros se han dado cuenta de esta de esto para obtener o visita que visitemos una tienda o un showroom y podemos escoger uno de estos tres. Si compramos un, un bando, una cajita de lechets, podemos escoger el balón o la brusela. Si solamente compramos, pues es lo mismo, purchase a FIFA World Cup 2022 bundle. No les digo que los de hablan, no explican bien. Vayan. Visiten una tienda o un showroom de la FIFA y van a poder escoger entre estos tres. Es lo, lo más fácil. Ok. A lo del uh, el evento, el sorteo, que muchos de ustedes es lo que quieren que hable. Se este viene el Spark Week. Se este viene el Spark Week. Es este asegurarme que estoy bien ahí sí ok <risa> no este no es este ok vamos a hablar de esto ahorita ahorita regresamos al tablero no jueguen ay papá ok para esto estamos compitiendo ok recuerden uh, Habrá concursos cada semana. Por ejemplo, ahorita viernes empezó uno y termina el lunes. Este evento, los que tengan el puntaje más alto semanal, habrá 100 ganadores. Los primeros 10, los que en los primeros 10 lugares, desde Timothy. ahorita, si termina ahorita todo esto, hasta el Danny Boy. Se llevarían todos se llevarían una propiedad en la villa que pueden ser cualquiera de estos o tal vez sean porque creo que van a haber 160 propiedades en Lusai. Está muy lenta mi compu. Entonces van a regalar propiedades aquí en toda esta sección. No, ah, pero no dice de la villa este del mundial. Entonces van a ser estas propiedades de aquí. El que quede en primer lugar se va a ganar un trofeo de la de la Copa Mundial y creo que será, creo, no estoy seguro, eh. No me echen a, no se enoje conmigo. ¿Dónde está? Aquí, ah, oh, me la pasé. Tal vez sea este. Miren, el trofeo del Mundial. ¿Quién no quiere eso? Ok, después los y también se van a ganar UPEX y Sparks. Después los otros 50, 90, 90 jugadores se van a llevar UPEX y un poquito de Sparks. Como vemos ahorita, vamos a ver si encontramos a miembros del barrio. El 57. Justin Diablo. Marmas Golden Spa, miren a Mariana, Mariana, que andabas ahí diciendo que a ya no valía, que no te interesaba, y mírala a la mafiosa de Mariana en el número 47. Si terminar ahorita el evento, 10, 20, 30, 40, 50, se llevaría 20 mil Lupex y .04 Sparks. A ver, vamos a ver quién más. Ah, ¿qué pasó? No, no, no, no. Ok, ah, ya se puede ver mejor. ¿Eso qué es? Ese no está actualizado, ¿no? Sí, no, sí, sí, sí. Bien, ahí está Mariana. Aquí tenemos al maestro Zebras. Va el número 57 con Oppo, uno de los Buenos en Chicago y hasta ahí. No veo ningún otro, ningún otro miembro del barrio para que vean lo difícil que es. Necesitan 6000 puntos. 6000 puntos. Entonces, estos premios semanales por cuatro semanas van a regalar esto. ¿Ok? Porque tal vez ahorita el, el, el Danny, Boy, Danny Boy quede en primer lugar, pero se le acaben sus supex, sus, no sé, sus dólares. Y llega Abdullah, como siempre, y en las últimas cuatro semanas, Abdullah queda, las próximas tres, Abdullah queda en primer lugar. Eh, así es que no me sorprendería. ¿Verdad? A ver, bueno. Estos serán los primeros, dos premios semanales. Empiezan el viernes uh, y terminan el cada lunes. No sé, la verdad no sé cómo la van a hacer. ¿Qué fechas? Pero dicen que serán semanales. Uh, luego... Los semanales y al final de la, de la Copa Mundial van a, van a tener premios para 100 jugadores. Y aquí es este. No, ya hablamos de este. Aquí este, familia, este es el premio mayor que van a regalar con los leggets. a los que tenga más puntaje, a los que se gasten más UPEX. ¿De qué se tratan estos premios? Porque recuerden, estos que están en primer lugar, tal vez se los pasen después de cuatro semanas. Porque sería interesante ver cómo cambia este tablero. Muy, muy uh, después de cuatro semanas, a ver si algunos de estos. Quedan en, a la mitad en lugar 50, 60, algo así. El Loro Dogo hizo un video y se gastó un millón de UPEX. Un millón de UPEX, mil dólares. Y solamente, miren, consiguió 22 mil puntos. ¿Cuántos habrá gastado el Danny Boy? Dos millones, tres millones. Abdullah, ¿cuántos dólares se ha gastado? ¿Quién sabe, familia? ¿Quién sabe? Pero en fin. Vamos a hablar de los premios estos. El primer ganador se va a llevar un millón de UPEX, un Spark completo, el estadio de Lusay y el, el, una decoración del trofeo del Mundial. Este estadio, familia. Los de Aplan han dicho que se va a usar, aquí está, porque va a haber un circuito oficial en Qatar. Pero aquí dice Racing Tour, va a haber un tour de carreras de Aplan. Así es que en otras ciudades, las, los circuitos de Aplan, tal vez vamos a tener que participar en cinco o seis circuitos para poder ganar el campeonato de, de carreras. Y el estadio, acá dice que también será un monumento, será el primer monumento, que es una nueva clase de un landmark. Recuerden que los landmarks son como propiedades especiales que tienen un significado en la vida real. La gente paga 15 millones de UPEX, 25 millones de UPEX. Este será un monumento. Y tal vez den este estadio de más ingresos al mes. Tal vez no sé unos 100 mil upex al mes. Con mi exageración. Y también es, tomará un. será algo importante para este circuito en Qatar. Y se llama World Cup Village Raceway. Ahí se llama la autopista. Es un buen, buen premio. Pero si. En una semana se han gastado, digamos, 2 millones de UPEX. ¿Cuánto se van a gastar para quedar en primer lugar? 15 millones de UPEX, que para Abdullah no es mucho. ¿Cuántos dólares? 4 mil, mil. Va a estar muy, muy interesante ver todo esto. Pero no se desanimen. Porque si quedan en primero, segundo, digo, segundo, tercero, cuarto, quinto, se van a llevar un auto, deport, un auto deportivo uh, de edición especial de la FIFA. Más UPEX y unos Sparks. Poquito de Sparks. 15 jugadores se van a llevar una camioneta, serie T, de edición especial de la FIFA. Nada mal. Luego 10 jugadores se van a llevar... Las terminales del aeropuerto. Creo que luego esas las venden por mil, dos mil dólares. Luego, 20 jugadores se van a llevar una propiedad en ahí por el estadio y un explorador, la mascota de, de Qatar, del, del Mundial. Y los últimos 50. 40.000 mil UPEX, 0.09 Sparks, una propiedad en Lusai que no está dentro por el estadio y un explorador. Nada mal. Si pueden quedar en los primeros 50, creo que, que valdrá la pena porque estas propiedades serán exclusivas. Solamente tendrán ¿qué? 160, por, sí, 160 propiedades. Sí, estos, estos son los premios. Para poder ganarse estos premios, estos especialmente, van a tener que completar el álbum de Qatar, el álbum de, de los mundiales anteriores y tener algunos mementos. No sé, familia, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero de eso se trata. Esto. Espero que el video si sí funcione esta vez. Um, creo que es todo, familia. Creo que es todo. otra cosa nos había mencionado? El challenge. Ah, por cierto. Si quieren vender o ir a comprar este. Los Legits de la FIFA aquí están las tiendas vénganse a este que dice fifa world cup uh, meta ventures aquí están las direcciones no sé cómo fue que los aprobaron no sé quiénes son los dueños pero ya está más fácil poder ir a, a poner sus lechets a la venta Váyanse al barrio dejen pongo el barrio un momento Sí, como les dije vengan al barrio para que Aquí en el canal de Legits, Trade Legits, vengan y anuncien que tienen ciertos Legits que quieren vender o están buscando. Miren a Mariana, cómo está aquí buscando, vendiendo, intercambiando. Muy bien por ella. Me alegra verla que está haciendo todo esto. Um, vamos a ver, vamos a ver. Ya. Yeah. Uh -huh. Vénganse para acá, familia. Los esperamos. Espero que este video les ayude un poquito a entender todo esto. Uh, no se les olvide dejar un like eso nos ayuda muchísimo para que nuevos jugadores de Aplan encuentren el barrio y le entiendan a este juego que es muy muy complicado todo el mundo sabemos lo complicado que es el juego ahora más con esto de los Legends. bueno familia que tengan un bonito día uh, mucha suerte me dejan saber en los comentarios si quieren que me anime a comprar Legends para ver si quedamos en los primeros 100 y mil gracias por acompañarme que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso